Bienvenidos a Dark Toons, yo soy Polaris y el día de hoy te traigo una nueva edición de la historia completa de. Pero esta vez no te hablaré de una webserie sino del videojuego Friday Night Funkin', ya que creo que el lore detrás del juego está muy interesante. Ahora sin más, comenzamos. Friday Night Funking es un videojuego creado por Hex Flixel y programado por Ninja Muffin 99 Si juegas en el modo historia, te encontrarás que el mismo se divide en weeks o semanas en las que el jugador se enfrenta a varios oponentes con diferentes niveles de dificultad. Nuestro protagonista en esta historia sería Boyfriend, quien tiene la misión de obtener la aprobación para salir con su novia, Girlfriend. Sí, así se llaman. Pero para ello debe enfrentarse a sus padres y otros personajes que se interpongan en su objetivo. En la semana 1, Boyfriend debe enfrentarse a Daddy Dearest, quien es un ex rockstar que no aprueba la relación de su hija girlfriend. Aquí, en lo que parece un teatro, Boyfriend y Daddy se enfrentan en una batalla de rap, donde Boyfriend sale victorioso. Luego de estos acontecimientos, pasamos a la semana 2 donde los contrincantes serían Skid y Pump. Estos son los primeros personajes invitados que se presentan en Friday Night Funkin'. Skid y Pump son un dúo de niños pequeños con disfraces de Halloween, y por si no te habías dado cuenta, son personajes originales de una serie de animaciones del youtuber Señor Pelo. ¿Es <risa> Let's play game. Específicamente de las animaciones de Spooky Month, en esta parte de la historia, Skid y Pump están celebrando el mes espeluznante como suelen hacerlo, pero se encuentran con la casa de los padres de Girlfriend y una criatura misteriosa les pide que le traigan un regalo especial, que resulta ser Girlfriend, por lo que terminan desafiando a una batalla a Boyfriend. Luego de ganar la segunda canción, este nivel culmina, pero según los desarrolladores se suponía que esto no sería así ya que la tercera canción se iba a llamar Monster e iba a ser una especie de jefe final del nivel, pero el mismo no se incluyó por problemas de mapeo. Más adelante se reveló que la figura que engañó a Skid y Pump para que intentaran capturar a Girlfriend era Monster, una espeluznante criatura hecha de garabatos y una extraña cabeza en forma de limón que, en realidad, quería devorar a Girlfriend. En la tercera semana, el antagonista sería Pico, quien es el segundo personaje invitado presentado en Friday Night Funkin'. Originalmente, este es un personaje proveniente del videojuego de Newgrounds llamado Pico's School, donde después de los hechos violentos que ocurren en su escuela, queda traumado con una paranoia que lo hace sentir constantemente bajo ataque, por lo que siempre lleva armas automáticas consigo. Inicialmente, Pico es contratado por Daddy Dearest para matar a Boyfriend por humillarlo en la primera semana. Él mismo no sabía quién era su objetivo, pero al darse cuenta que era Boyfriend, decide perdonarlo y en cambio lo desafía a una batalla de rap, ya que en realidad se conocían desde antes. Las teorías dicen que es posible que Pico se convierta en un personaje jugable en el futuro. Esto a juzgar por las animaciones perdidas no utilizadas en su carpeta de archivos y en el código de su archivo .xml. En la semana 4, la antagonista es Mommy Mirrors, la madre de Girlfriend, quien dentro de la historia es una reconocida estrella pop. Aquí, desafía a Boyfriend a una batalla, que se desarrolla sobre sus limosinas rodeados de sus secuaces, que por su aspecto seguramente son demonios también. Como dato curioso, la voz de Mommy Mirrors estuvo a cargo de Mónica Franco, también conocida como Lolitz Mónica, una actriz de doblaje conocida por su papel de Baggy en la popular webserie Has Been Hotel. La semana 5, titulada Red Snow, sería el quinto nivel de Friday Night Funkin'. Aquí, Boyfriend se enfrenta tanto a Mommy Mirrors como a Daddy Dearest, la ubicación de la batalla es en un centro comercial donde los padres de Girlfriend amenazan a un Santa Claus con un arma y toman su lugar. En la tercera pista, la ubicación sufre un cambio drástico y espeluznante, y aparece un terrorífico árbol de Navidad adornado con lo que parece ser sangre y la cabeza de Girlfriend. Winter Horrorland en la tercera y última pista de la semana 5. Como les comentaba, Monster parece ser una criatura humanoide demoníaca con un cuerpo compuesto principalmente de garabatos que solo tiene dos muñones en cada mano y pie. Su cabeza tiene la forma y el color de un limón con ojos inyectados en sangre y pupilas negras inquietantemente grandes. Monster tiene la habilidad demoníaca de alterar la percepción de alguien, razón por la cual el trasfondo de la semana 5 pudo cambiar. Al final, Boyfriend logra derrotar a Monster. En la semana 6, nuestro antagonista es Senpai, quien es un personaje de videojuegos. Hace mucho tiempo, Daddy Dearest atrapó a la fuerza a alguien dentro de los confines de un simulador de citas en circunstancias desconocidas. Ahora atrapado en el juego, continuaría poseyendo su programación y permanecería inactivo hasta que alguien llegara. El videojuego de simulación de citas pertenecía a Girlfriend. Mientras pasa el rato con Boyfriend, lo encuentra y decide jugar con él. Sin embargo, ambos terminan siendo empujados al juego por Daddy Dearest, probablemente como otro atentado contra la vida de Boyfriend. Poco después conocen a Senpai y él desafía a Boyfriend por el corazón de Girlfriend. Después de haber perdido dos veces, se ve a Senpai retorciéndose antes de que algo estalle violentamente de su rostro y lo destruya. Aquí aparece Spirit, el ente que está atrapado en el juego y que emerge en el lugar de Senpai. Además, también cambia el aspecto de los alrededores, luciendo más desierto y desolado. Él revela que ha estado atrapado en el juego sin contacto con otros humanos durante mucho tiempo. A pesar de esto, revela que reconoce a Girlfriend y que recuerda cómo su padre fue el responsable de su encarcelamiento. Con la última canción llamada Turns, Spirit planea ganar contra Boyfriend para que pueda hacerse con su cuerpo y el de Girlfriend y dejar que ocupen su lugar dentro del juego. Pero nuevamente, Boyfriend logra salir como el ganador y escapan del juego. La semana 7 se encuentra titulada como Tankman. Es el séptimo conjunto de niveles de Friday Night Funkin' y fue lanzado como una exclusiva de New Grounds, por lo que aún no está disponible en la descarga normal del juego, sino que puedes jugarlo dentro de su portal. En primer plano se ven a dos Tankmen apuntando a Girlfriend mientras comienza la batalla con el tema Hugh. Durante la última pista, cuando está a punto de disparar a girlfriend Pico toma su lugar en los parlantes. Esto mientras empuña un par de pistolas y se dispone a ir disparando a los tagmen que se acercan en el fondo al ritmo de la música. Debido a esto, ahora Boyfriend sostiene a Girlfriend alrededor de su cintura. En la pista Estrés se revela a través de la pantalla de Game Over que Girlfriend es un demonio al igual que sus padres. Además de su esqueleto rojo y dientes puntiagudos se muestra que esconde un par de cuernos negros. Dado que solo son visibles aquí, es probable que estén ocultos debajo de su cabello. Esta es la segunda semana en tener una estrella mascota de Newgrounds como antagonista, siendo la primera Pico. El Capitán o Cap es el protagonista principal de la serie Tankmen, una serie web animada creada por Johnny Utah. Su historia va sobre el Capitán con su mejor amigo Steve en el campo de batalla. Y a su vez, el Capitán es el conductor del tanque que se ve en el icónico logo de Newgrounds. Finalmente, Boyfriend logra vencer a los Tankmen salvando a Girlfriend con la ayuda de Pico. Y hasta aquí van por los momentos los niveles del juego. La verdad es que se ha formado mucho hype y lore alrededor de este juego, e incluso se sospecha que en un futuro existan otros personajes jugables. Y dado que Newground ha sido muy dado con la creación de mods del juego, existe una gran cantidad de estas modificaciones o historias alternativas que puedes encontrar en internet. Por ejemplo, está el famoso mod llamado Servants Mid Fight Masses, este mod cuenta con una semana completa. Según esta historia, Boyfriend y Girlfriend estaban buscando un baño pero terminan entrando a una sospechosa iglesia que intentará reclutarlos a la fuerza. Este mod cuenta con 4 espectaculares canciones originales y niveles que disfrutarás un montón. La verdad les recomiendo este juego un montón, si deseas descargarlo de forma gratuita te estaré dejando el link en la descripción del video. Y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, déjame en los comentarios cuáles son tus canciones y mods favoritos de este juego. Te recuerdo que puedes seguirme en la página oficial de Facebook para más contenido, así como en mi Instagram por si deseas conocerme un poco más. También te estaré dejando mi Twitter para que estemos más en contacto, te dejaré los enlaces en la descripción. Sin más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Tools.